Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Esta vez dominación, río de cenizas, uno de mis escenarios favoritos, posible, o quizás el que más tres zonas por conquistar. Y a ver, salimos justo, partimos desde el lado bueno, el que me gusta a mí, perfecto. BRD 6.3 tanques ingleses, y partimos desde aquí abajo. Venga, vamos, arranca Saryoter. Saryoter tanque medio, bastante ligero, muy rápido, buena penetración de blindaje más de 200 milímetros, con cargas huecas y proyectiles perforantes creo que todavía me queda algo por fulear. pero bueno, tenemos humo que es lo importante en este escenario, muy importante las zonas aquí están muy expuestas, venga y vamos rápido, ojo con ese alto de arriba es un sitio ahí justo. Es un sitio de campeo ideal. Aproximadamente estamos a. Pues 500, 600 metros. 500 metros aproximadamente ya desde aquí. venga, vamos tomando C. Rapidito. Venga, corre, Chariotel. Venga, vamos. Venga, no veo nadie por ahí. Perfecto. No hay tanques rápidos. Venga. Tomando la zona C. Botes de humo. Venga. Por aquí. Y vamos por allí ahí está perfecto es muy importante en algunos tanques el tema de los botes de humo algunos lo llevan en la torreta en las que me dispara venga vamos a no nos largamos de aquí rapidito venga fuera este bichito no tiene esa pena blindaje venga nos largamos cuida con el precipicio a ver venga B no nadie, pues venga, vamos a hacer una, venga, nos lanzamos Uuuh. cuidado, venga, no te rompas, perfecto unas veces me he roto la oruga <ríe> cayendo por aquí, pero este ha aguantado venga, vamos a por B, hemos tomado C, ahora vamos a por B vamos rapidito, venga, ojo, eh, por ahí nada, por debajo del puente o por encima, no he visto nada venga, si nos dejan pues allá vamos, venga, entramos por esta parte, así nos cubrimos ah, no llevo humo, lo he gastado todo en la zona C, a ver si rapidito reponemos venga, rápido, en segunda venga, tú tienes brío venga, vamos tío, rápido venga, ojo, momento clave venga, en cuanto podamos, torcemos para allá, venga, perfecto venga, una marca, allí cazacarros lo tengo ahí prácticamente a 140 no 200 metros venga tomando B venga vamos a ver los saltos por ahí esto es un peligro venga seguimos tomando B vamos a cubrirnos por aquí vamos a meternos en este huequecito por lo menos para cubrirnos por esa parte derecha ahora sí venga capturada zona B estupendo venga tanque medio ahí enfrente, venga, en cuanto pueda nos giramos y nos largamos de aquí venga, ese humito venga venga, vamos, venga, me escondo aquí, a ver si me da tiempo venga, repon el humo ahí, perfecto vamos estupendo, vamos a, vamos a esperar unos segundos, que el humo haga su trabajo y nos cubra bien y venga y nos largamos de aquí, venga, gira rápido, vámonos ese puente no, un poco más a la izquierda, venga, por donde hemos entrado nos largamos bueno, hemos tomado dos zonas C y B, hay en tiempo récord venga, ojo con este puente, aquí ahí arriba un compañero, un rattle, venga por aquí abajo nada, no veo nada pero no significa que no estén, bueno, ah, no la han tomado Ese tanque medio se ve que ha caído pues venga, será nuestro momento Pues vamos al ataque Venga, corre Venga, Sarioter, corre Venga, hay tres compañeros ahí Tanque medio, dos tanques ligeros Que están esperando No sé qué, venga, a ver Venga, esta pendiente es buena pues Vamos, pues a por la zona Venga, a toda pastilla la victoria será nuestra Hoy es el día de las conquistas Venga, este es el momento clave uh, Venga, corre Venga, este T-34 me ha caído Venga, pues nada, tomando fe Esto es increíble Jamás había conseguido una cosa así ¿Me he corrido el mapa entero? Venga, vamos, vamos Vamos a esperar que no nos caiga ningún petardo Ni nada y no te he Venga Si lo consigo va a ser la primera vez Que en este mapa... Me consiga las tres zonas y seguida. Y yo solito. Perfecto. Impresionante. Muy bien. Bueno, esta partida ya, bueno, ya me pueden freír. Ya con lo que he conseguido, eh, me doy totalmente satisfecho. Venga, ahí arriba, cuidado. Dos marcas. Tanque medio arriba. Venga, descansa un poco, que te lo has merecido. Oh, madre mía venga vamos a hacer un vistazo venga ya me da igual que me maten bueno por ahí no asoma nadie ¿eh? no se atreven por la bajada esta perfecto bueno pues parece que hoy hoy tenemos la estrella encima de la cabeza ese tanque medio sigue ahí oh, en la zona B está perdida y la zona C nada ¿qué pasa voy a tener que ir otra vez para allá yo ya he corrido bastante hoy venga los botecitos de humo vamos a reponer y esta salida que vamos a hacer aquí nos vamos a cubrir venga, perfecto este, este, este tranque, las botes de humo, la verdad yo con otros he probado y, y tardan mucho y tal pero yo no sé, este, este es rapidísimo y bueno, importante, venga ah, me llevo todo esto por delante, venga, no pasa nada importante que la dirección a la hora de tirar los botes de humo estén en la torreta porque si estás mirando para un sitio que es precisamente donde te esperan, o, sea, o que sabes dónde están es ideal eh, todo lo contrario con los tanques rusos La mayoría El T-34, los IS Simplemente dejan caer al lado El bote de humo O la garrafa Que algunos llevan un pedazo de bidón Y nada te tienes que quedar quieto Oye, ahora Lo suyo es poderlas lanzar hacia adelante O hacia la zona en la, que, en la que Tú pretendes Por donde pretendes huir o por donde pretendes Escaparte para que no te vean Perfecto tanque medio, ah, bombazo tremendo tanque medio, ah, y destruido, destruido esa, ah, esa, ese piloto ha hecho un trabajo excepcional venga, C está perdida a la he tomado yo, B no la tiene nadie y ahora ya no me voy a ir a ver, vamos al respawn poco a poco, venga ojo por si me sale algún propio por ahí arriba, si me sale pues ya tiene que ser muy malo para destrozar para no poder romper este tanque que apenas tiene blindaje. Pero es muy rápido, bastante rapidito y tiene un cañón muy bueno, tiene muy buena penetración. Es un tanque que os recomiendo que si no lo tenéis lo probéis en 63, Suele ir muy bien para escenarios de este tipo, para correr rápido, esconderte, camuflarte. No se ve ninguna actividad por ahí, oye, pues ellos, los enemigos hoy están, no están por la labor. ¿eh? Otras veces me he encontrado partidas en las que son bastante más agresivos. Se ve que hoy están muy relajados. Bueno, nos quedamos aquí. A ver si vemos a alguien que quiera ir a por A por A. Un poco más arriba, si estamos ya casi en el respawn. Nos quedamos por aquí cerquita. Venga. No veo nada. Venga por aquí, por aquí, por aquí. Esa es la bajada. La bajada del respawn es esa. Más 200 o incluso menos. Estamos aquí prácticamente. Esta partida está siendo muy fácil. Pero lo de las tres zonas es algo épico para mí. Es mi récord personal. Jamás he conseguido una cosa así. Conquistar las tres tú solo Tres zonas en un mismo escenario Y tú solo, conquistarlas tú solo Con esto ya, esta partida es sobresaliente Venga, eso que, se, eso que he visto antes de disparar, no sé lo que es A ver, a ver ¿qué es eso? Cazacarros Acercándose a a ver, pero es raro que por aquí no haya bajado nadie, lo veo, no lo veo, pues está ahí abajo, venga, vamos a ver, bah, 76, Jumbo, me vio, bueno hombre, quizás si me hubiera esperado un minuto más lo veo bajar, pero bueno, no es lo que pasa, Centurion MK1, venga Charioters, con esto ya te puedes, no pasa nada. Venga, vamos, arranca, coleguilla. Este tanque inglés también me gusta bastante, sobre todo el ruidito, el silbido tan particular que tiene. Es un tanque medio, no muy, no, no tiene un blindaje excesivo como en otro vídeo anterior que en el que ¿cuál fue en Medio Oriente, sí, con Medio Oriente lo saqué justo cuando. Me abatieron el FV4202, que hizo una partida espectacular Y este aguanta, aguanta bastante bien, no es muy rápido Pero cuando está fuleado es un tanque que si sabes usarlo es muy bueno Cargas huecas, pues tienes perforantes, incluso perforantes de punta plana o punta redonda Botes de humo No se puede dar todo, pero perfecto Venga, mi compañero está tomando C Ojo con ese alto si se nos cuela alguien por ahí arriba, que no hay nadie por ahí arriba controlando Nos cogen de lateral Vamos, venga ¿Quién dispara por ahí? ¿Qué es eso? Mi compañero también dispara Venga, ah, ya me han dado Ah, Mi compañero ha disparado de la loma Ven, Ahí arriba, arriba, arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver un Stug Venga, crítico Bueno, el que estaba en ese alto En el que he comentado antes Que estamos aproximadamente a 500 metros Ese ha caído Este no es el mejor sitio para disparar A los que se ponen allí en plan campero ahí abajo, por ejemplo, sí Bueno, no sé qué ha pasado con ese Stug No lo sé no me voy a arriesgar al meterme por ahí, venga vamos a flanquear por ahí no se ve nadie más Venga, vamos a cruzar rápido vamos a flanquearlo por aquí ahí se ve humo no sé si estaba ya o ha sido un impacto justo en este momento, venga vamos en primera subimos bien no nos quedamos muertos pero más despacio pero bueno lo importante es subir con buena energía. Venga, ahí ya estamos. Venga, vamos a buscar recodo aquí en estas roquitas y siempre controlando el alto ese que tenemos aquí. Venga, ¿qué es esto? Un M16. Venga, ahí arriba un Tiger y el Stug este. Puede ser que ande por aquí. Pero bueno, mi compañero está ahí demasiado tranquilo. Si estuvieras ahí, no creo que estuviera así tan tranquilo Venga, el respawn y esta, esta, esta partida está esta casi ganada Venga, la zona B la están tomando Venga, ese es el respawn Vamos a ver 200 metros, 250 aproximadamente Esa zona, perfecto, venga Pero No me voy a quedar aquí Ahí expuesto como un... No, ahí no hay que, Siempre hay que intentar cubrirse un poco bueno, aquí de lateral, precisamente, con ese alto no es recomendable. Venga, vamos a retroceder siempre dando el frente. Tenemos la pequeña ventaja. Venga, ahí hay alguien allá arriba. Ese disparo ha ido hacia allá arriba. Vamos para atrás, ya a estas alturas de la partida. Venga, tanque pesado en la zona A la zona B perdida, hay un tanque medio que yo no sé si irá para allá venga, ese Tiger muerto y el disparo de antes venía de... venía... bueno, iba para allá arriba un poco más a la izquierda de ese Tiger ayuda por matar al enemigo pues que... ah, pues quizás sea el Stug no lo sé bueno, hay un cazacarros por ahí que ha marcado que posiblemente sea el Stug vamos a echar un vistazo, venga antiaéreo en la zona B Ahí lo marcan, venga, ese avión No, está demasiado abajo, no lo veo ¡Bomba! Ahí está, colega Perfecto, espectacular, muy bien Ese ya ha caído Ahí está, qué buena partida Pero lo veo no, Lo cojonudo ha sido Lo que acabo de hacer con las tres zonas Jamás se había conseguido personalmente Hacer una cosa así ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Pam! Perfecto, ah, maravilloso, no he matado a nadie, pero simplemente por esto ha merecido la pena esta partida tan guapa. Cuarto en el equipo, sin haber matado a nadie, 15.965 y solamente con el Sharioter. Venga, ah, el Vickers, lo vemos investigación, Vickers MK1, tengo ganas de probar este bichito que es un 7.7. El Shariotter. Venga, reposición de la tripulación completado y perfecto, un 79% de actividad. Estupendo. Y las tres zonas capturadas que me han dado 6.942 puntos. Perfecto. El río de cenizas es un escenario que me encanta. Me da siempre muy buenas partidas, muy buen resultado y lo de hoy ha sido épico para mí. <ríe> Nunca había conseguido hacer lo que acabo de hacer. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo en río de cenizas. Espero que os haya gustado la partida. Recordar a todos... Abajo en la caja de la descripción, que tenéis el enlace, Discord, Escuadrón Ibis, para los que estéis interesados en uniros al Escuadrón. Y os recomiendo que es, es una experiencia eh, diferente. Jugar en Escuadrón está muy bien y la verdad es que echamos un muy buen rato. Bueno, pues nada, sin más me despido. Esto ha sido todo en Río de Cenizas. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao, chao.